Me pondré en los lentes, pero se ve como mucho el reflejo de mis lentes, de la luz, entonces no. Hola, como ya vieron en el título de este video, eh, vamos a hablar acerca de Mi hasta siempre de John Green. Y la verdad estoy algo emocionada y con un poquito de miedo porque... Eh, uf. Bueno, ustedes no saben, pero John Green es mi escritor favorito. Eh, yo me leí todos sus libros, todos, todos, todos. Me leí Bajo la misma estrella, Buscando Alaska, eh, El teorema de Katherine. Um, me falta otro, Buscando Alaska. Ah, ah, Ciudades de papel. Y solo me falta uno. El, el que estuvo, el que escribió conjunto, no me acuerdo, pero se los voy a dejar aquí Es un azul, no me acuerdo el nombre Ese libro, solamente lo leí a la mitad Y eso fue porque me lo prestaron Y la persona tenía miedo de que no se lo regresara Entonces no bueno. me terminé Pero en fin, me estoy saliendo mucho de contexto Y les quiero hablar acerca del libro de Mil veces hasta siempre de John Green um, Como les... Dije, y como ya escucharon, uh, a mí me gusta mucho cómo escribe John Green. Uh, hay unos libros que... bueno, dos. Un libro en especial que no me gustó para... Pero sí, en general, las, los libros que él ha escrito me han gustado bastante. Entonces, este libro yo ya le tenía muchísimas ganas de leerlo. Muchísimas, muchísimas ganas. Porque pues, obviamente, lo escribió John Green. Y tardé bastante tiempo en leerlo. Una, porque estaba... Me llegó un mensaje Uno porque estaba algo caro en la librería Y a mí me dio un poco de co... Entonces no lo quise comprar Y... No sé, un día estaba ahí en la librería Y lo compré Y lo leí ¡Oh, basta! Y otra de las razones por la que no lo había uh, intentado leer Era porque había escuchado varias, muchas reseñas del libro Y no eran tan buenas Y yo la verdad... Uh, tengo aquí a John Green, aquí de este lado, oh, oh. y es que de verdad yo lo admiro mucho porque escribe de una manera muy bonita. ¿Quién rayos me está mandando un mensaje? Sí, les voy a hablar. Bueno, creo que ustedes ya vieron muchos, li muchos libros, ¿por qué? Creo que ustedes ya vieron muchas reseñas o han escuchado hablar de lo que se trata mil veces hasta siempre de John Green. Pero pues bueno, esta historia se trata de Asa. Asa y Daisy son amigas. Y son muy mejores amigas Entonces Asa tiene un problema de toc Que es un uh, problema de ansiedad Y Daisy su mejor amiga Es una niña súper loca Súper ocurrente Y es um, Está súper loca Hace fanfic de Chewbacca De Star Wars y todo eso Entonces uh, Pero es una, es una niña bien Pero está loquita uh, Es algo intensa con esas cosas Pero bien uh, Un día se enteran de que en su vecindario se escapó, está fugitivo, un multimillonario que vive cerca de su casa. Y resulta que ellas lo conocen, por azar del destino, ellas lo conocen. Saben que es el papá de un antiguo amigo de Asa que se conocieron en un campamento, me parece. Hay una recompensa para la persona que dé información de ayuda para la policía y pueda andar con esa persona. Así que estas dos personitas deciden ir en busca de ese multimillonario y ganarse esos, ese dinero, esos verdes, esos verdes que necesitan para su vida y van en busca de, de ese gran señor. Así como se los conté, bueno, no tan chido, pero así como se los conté, eh, cualquiera diría, wow, es una historia diferente a lo que está acostumbrado a escribir John Green Tal vez se trate de misterio, tal vez se trate de una Sherlock Holmes, mujer y esté súper diferente esta historia, pero no, nada que ver. Esta historia que nos venden pasa a segundo plano y, y todo gira alrededor de Asa o Asa, y su enfermedad con el TOC. Es un amor-odio con este libro, por lo que si, creo yo que no les gustó a las personas fue porque se basa en la misma problemática de que hay un personaje central, pero siempre existe esta típica niña, este tipo típico personaje que es la indefensa o la misteriosa y que siempre tienen que salir a algún lugar para descubrir algo. Lo que me gusta mucho de cómo escribe John Green es que siempre lo siempre toma un tema o una un tema o una problemática que esté por ahí y siempre nos hace nos lo hace ver de una manera diferente para que nosotros podamos tener uh, esa empatía hacia esas personas o hacia esa situación hemos de cosas buenas del libro y una de ellas es que siempre siempre siempre en todos los libros de John Green tiene frases muy bonitas lo que me gusta es de que mete metáforas y esas metáforas si las analizamos un poquito más, podemos ver que la historia es muchísimo más profunda. Pasa con Bajo la misma estrella o Buscando Alaska, que si le damos el sentido que deberíamos darle, eh, son grandes historias. Eh, uf, sí lo puedo decir abiertamente que me gustó el libro porque trata sobre el trastorno compulsivo, que eso es algo que a mí me pegó en una temporada... Y es por eso que me encariñé mucho con el libro y me sentí tan... Ident un, un papel importante que jugó Daisy es que ayudaba muchísimo a su amiga con lo del trastorno y siempre le decía que, ay, van, que no te importe, hay que hacerlo, o deja de hacer eso, eh, luego lo haces, o no sé. Trataba de como que esas cosas minimizarla para que Aiza... Um, lo ignorara un poco y solo vivía también tiene personajes muy reales que son los tres eh, personajes que podemos ver, que es Isa o Aisa, eh, Davis y Daisy ellos tres, aunque los dos primeros no están como a mí me gustaría que estuvieran bien desarrollados o conocerlos más a profundidad eh, con el simple hecho de que estén ahí eh, sabemos que nos podemos identificar con uno de ellos dos, podemos ser como Daisy la amiga que siempre está ahí tratando de que veas las cosas diferentes. O está Davis también, que alguien que se preocupa por su familia. Pues también Aiza, que pese al problema que tiene, pese a la enfermedad o el trastorno que tiene, trata de llevar una vida totalmente normal acompañada de sus amigos. Eso creo que es algo que valoro de, de John Green. Una de las cosas que creo que fue lo más difícil, porque realmente me sentí tan identificada con Aisa o Eisa o Asa, uh, fue que tenía diálogos tan intensos con ella misma, que podía sentir que eran los míos, y es por eso que me costó tanto, tantísimo, tantísimo. Para algunos tal vez se le pudo haber hecho algo tedioso el tener que leer como que la, los pensamientos tan profundos que tenía a Asa y para otras personas, como en mi caso se nos hizo muy pesado, muy pesado el hecho de tener que sentir esa ansiedad de Asa les voy a contar la historia, abrimos paréntesis cuando hice 24 horas leyendo les conté una pequeña historia acerca de mi pequeño trastorno eh, ahorita, es, no, no sé si de mi pequeño trastorno y es que yo cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales en un, en un hospital Desarrollé como que esa ansiedad muchísimo más profunda Porque no podía estar en lugares cerrados y sentir como el calor de la gente No podía estar cerca de una persona que estornudara porque de pronto ya sentía como que los gérmenes volaban aquí al lado de mí Todavía lo siento pero creo que ya es un poquito menos de hecho todavía estoy como... Mmm, como que todavía acepto que la persona esté a un lado de mí, pero aún así me da un poquito de miedo. De hecho cuando voy en la calle también estornuda alguien, siento que los bichos vuelan aquí sobre mí y se meten a mi nariz. O sea, realmente me da, me da miedo. Ya lo he estado trabajando un poco y ya vamos bien. Lo que no me gustó de, de, de este libro fue que trataron una... Forzaron mucho una relación amorosa que no yo, O sea, esas cosas toman tiempo Tal vez si me atraigas Pero no es como de ay Te volví a ver y me enamoré de ti otra vez Como la primera vez que nos vimos en el jardín de niños O sea, no, eso fue lo que no me gustó O sea, la sentí tan forzada O sea, era como Una relación amorosa muy hipócrita O sea, no, eso sí no me gustó Que creo que era, funcionaba muy bien La historia que manejó John Green De esta historia De misterio y todo eso Pero... Pasó a ser segundo plano totalmente y la vida de los demás morritos también Me hubiera gustado más que profundizara en la historia misteriosa que nos vendían Y también que exploráramos un poquito más acerca otra cosa, que no, otra cosa que no me gustó del libro fue que hubieron algunos capítulos No sé, yo siento, no sé, déjenmelo en los comentarios Sentí como que hubieron algunos capítulos ya al final que No eran tan importantes O sea, como que no eran Pues sí, no eran tan importantes a la historia O sea, como que los puedes quitar No pasaba nada y seguía la historia Pero nada más estaba ahí como de relleno O sea, siento que esos eh, Esos que sobraban los pudo haber quitado Y al final Para que tuviera un final digno y chido Hubiera agregado Esas cosas Como para que pudiéramos saborear bien El final, pero no Tal vez Uh, la historia que nos vendió John Green no es como nos lo esperábamos, siento que muchos esperaban eh, un gran libro, una historia totalmente diferente de John, pero eh, siempre que, bueno, no sé, siento yo que siempre hay que dejarnos sorprender por los libros de cualquier uh, escritor y darles la oportunidad eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho esta... bueno, eh, Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y ya, nos vemos en el siguiente video